Muchas, muchas veces me dicen, Calderón, necesito un plano de una casa, de una planta, pero necesito el plano con todas las medidas. Recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí en nuestro canal de YouTube y también me pueden escribir a nuestro WhatsApp. Yo soy el arquitecto Calderón y hoy vamos a explicar cuáles son las medidas estándar que debo tener en cada uno de los espacios de una casa sencilla. Vamos a comenzar inmediatamente con las medidas que tienen que ver con la parte privada de la casa. Las cuales son las habitaciones, los baños y los closets. Esa área la vamos a subdividir con una línea roja que yo voy a plantear en esta parte de acá. Y vamos a ir explicando al detalle cada una de ellas. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la lógica de las medidas? Las medidas realmente no se ponen porque sí. Todas las medidas, por ejemplo en este caso de aquí. ...del ancho de una... ...de una habitación... ...¿ok? ...el ancho de un closet... ...si se fijan aquí... ...el ancho que, que debe de tener un baño... ...¿ok? ...y el ancho que debe de tener las duchas... Es muy, ...es muy común... Que no, que no tengamos claro el por qué Si damos medidas de más, yo les decía en los videos anteriores pues Entonces el proyecto no va a salir mucho más caro Y si damos medidas de menos Pues entonces vamos a tener problemas en las operaciones de circulación de la casa Entonces en una, en una habitación, vamos a comenzar con esta habitación El ancho de la habitación como tal El ancho de la habitación va a tener vamos a tener ahí, Normalmente estándar lo vamos a tener de 3 metros 20 ¿Ok? 3 metros 20. ¿Por qué? Esos 3 metros 20 tienen, tienen un sentido. El ancho de la cama que vamos a tener aquí. ¿Ok? Normalmente las camas, las que son queen, Las vamos a tener siempre planteada de 1 metro 80. De 1 metro 80. Muy bien. A 2 metros. De manera... Para la circulación en estos dos puntos, en los dos puntos estaremos en esta parte de aquí, siempre vamos a tener una posibilidad de hacerlo entre 1,1 .1 metro a 0.55, es la medida básica. Por eso, cuando sumamos el metro, el metro que nos da aquí. Más los 2, 2 metros 20 que nos da la cama, más el otro metro, vamos a andar normalmente por los 3, 20. Entonces esa es la medida de la habitación. En el otro lado, si se dan cuenta, pasa lo mismo. Tenemos una circulación que viene desde aquí. ¿Ok? En la cual, esa circulación necesitamos que entre una cama. Para eso, la distancia que vamos a tener ¿hmm? aquí, la distancia que vamos a tener de la puerta, va a ser de punto punto 90 centímetros que, perdón, punto 90 metros el largo que le vamos a dar a, la, a, a esta área de aquí que es el área del de gavetero, va a ser de punto 60 metros y ya el ancho de la cama como tal la separación que va a tener la cama, lo voy a explicar bien claro aquí, que será de ahí Aquí la cama va a tener un metro noventa por esa condición. Regularmente vamos a tener un, un, una habitación que tenga un total de 2.8 por 3.20. Son medidas que ya están aprobadas. Ayuntamiento y cuadradas públicas Y que funcionan como espacios Mínimos, cómodos Ok, entonces Ahora vamos a pasar al siguiente espacio Que es el closet El closet tiene algo muy especial No todos los closets son iguales Pero si sí la logística funciona De una manera muy parecida ¿Por qué decimos esto? Vamos a ver, en este closet Si se fijan Tenemos la particularidad De que vamos a tener Que el ancho de cada closet, el ancho de cada closet, ok, lo vamos a hacer de 0.70 centímetros. Porque en 0.70 centímetros nos cabe exactamente una ropa. Aquí el largo, ok, mínimo, aquí vamos a tener un largo más o menos de 2 metros. Pero el lado mínimo es el lado que debe tener el ancho de una puerta, que van a ser de 90 centímetros a 1.40. En el, en el otro lado, en el lado horizontal, ese closet vamos a mantener igual la misma distancia para el closet de los 0.70 70 centímetros, aquí. Y el lado posterior va a tener como mínimo... Punto .90. ¿Ok? De esa manera el flow se puede funcionar muy bien. En resumen, si lo sumamos el total, vamos a tener punto .70 por un lado más punto .90. ¿Ok? Ahí vamos a tener 1.60. Y del otro lado vamos a tener punto .90 más punto .70, 1.60 igual. Es de ahí hacia adelante. De manera que el closet pueda funcionar de una manera cómoda. Si le damos de menos al closet, de 0.70, pues entonces las percha de la ropa no van a caber. Y si le damos de más, vamos a tener muchos gastos en la parte de las la, la terminaciones de la madera. O sea que ese es la, el espacio correcto. Aquí en los baños, vamos a ver, en los banchos, siempre los baños, el lado mínimo de ancho del baño, lo vamos a hacer en uno Punto 60. ya lo hemos hecho en otro video, y el otro lado va a corresponder a 2.10, ese es el baño estándar, a partir de ahí podemos hacer modificaciones, 2.10, ¿por qué modificaciones? porque no todos los baños tienen la particularidad de ese baño de con ducha, sino que hay unos baños que van a ser de visita. Por eso ahí en el caso del baño de visita cambia. En el caso de baño de visita lo voy a marcar aquí. Ok. Las medidas tradicionales van a ser un ancho al tope de 0.50 centímetros con una circulación de 80. O sea que el total del baño. Como tal, si sumamos 80, le sumamos los 50, vamos a tener un metro 30 para un baño de visita. Y en el ancho del baño de visita, ok, en el ancho de aquí a aquí, vamos a tener 70 para el inodoro ¿sí? y 85 para el lavamano. Si lo sumamos, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener 1.55. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la siguiente área, como lo vemos aquí, que son la sala y el comedor. En la sala y el comedor hay algo muy importante que tenemos que ver. No todas las casas tienen la misma orientación. Por eso, a veces tenemos espacios como este, en donde la sala y el comedor, comparten ¿Mm? y por esa razón el tema de pasillo es un tema que es mutuo no tenemos que hacer división en ese sentido ahora si sí sabiendo si sí sabiendo cómo funciona la circulación y sabiendo qué tamaño tienen los muebles nos vamos a dar cuenta cuánto necesitamos por ejemplo en este caso para la sala un mueble de dos estancias normalmente tiene cada estancia 60 centímetros o sea que este mueble va a medir 1.20 este mueble va a medir 1.20 normalmente para, el, para la circulación del comedor vamos a tener una separación mínima de 0.80 centímetros cuando digo mínima es que ya por debajo de ahí podemos tener problemas de 0.80 centímetros Aquí, el comedor, cada cabina del comedor, la vamos a hacer. Si, si tenemos un comedor de dos cabinas, la vamos a hacer cada cabina de 65. O sea, que ese comedor va a tener 1.3. Y ya con la separación a la puerta, que es un acceso fuerte, vamos a darle 1.20. Entonces, ahí tenemos completo lo que es el área horizontal de la casa en el, en el otro lado ok, en este lado si lo analizan, vamos a tener un espacio para la el gavetero o la área de poner la televisión que va a tener punto 60 para la área de circulación frontal que es bien fuerte esta que está aquí vamos a tener un, un espacio o sea, desde de el comedor aquí al área frontal vamos a tener un espacio de un metro. Y ya para el área de la sala que tenemos aquí. Se fijan. Aquí le vamos a dar. punto .60 al mueble y 1.30 a la mesita de circulación. Ahí completamos nuestra área de comedor. Todo esta razón. Lo vamos organizando en función a la, circulación, a la circulación y a la cantidad de personas. Ahora vamos a ver lo que es el tema de la cocina. En la cocina es algo más simple, porque la cocina tiene la particularidad que normalmente todos los muebles son estándar, ahí no tenemos variante. Sea la casa para cuatro personas o sea para ocho personas, normalmente la cocina siempre tiene las mismas medidas estándar. ¿ok? No crece por la cantidad. Entonces, en función a eso, vamos a ver cuáles son las cosas importantes que debemos tomar en consideración. Por ejemplo, aquí en la cocina es importante saber que la circulación viene en este sentido. ¿okay? Si, la, si la circulación viene en este sentido, tenemos que tener dos cosas separadas, que son la parte caliente de la cocina, ¿okay? de la parte fría, de manera que estos dos no se mezclen ese un, es un, un dato lo, lo segundo es que es, es fundamental que el área del fregadero ok como un área que se mantiene la persona mucho tiempo siempre tenga visual hacia afuera preferiblemente hacia la puerta ¿por qué? porque cuando los niños están jugando salen o entran la mamá o la señora que está a cargo en la casa puede tener control visual de quién sale y quién entra tanto de la parte peatonal como de la vehicular. Entonces es muy importante. Que puedan ayudar. También con el tema de la contemplación. Ahora vamos con la medida. Bien. En las medidas. Si se fijan. El tope. De esa mesa. Siempre. Siempre. Siempre. Vamos a tener de punto. 60. Aquí. O en China. Siempre vamos a tener. Punto 60. El ancho. De la. De la nevera. Si la nevera tenemos una nevera que es de doble eh, cabina, de doble puerta, o si es sencilla, el mínimo serían 0.85. .85 para la nevera. Y ya el espacio que, que va a haber entre la nevera y el otro tope, como mínimo, vamos a darle un metro. De esa manera puede funcionar muy bien la cocina. En el otro ángulo, le vamos a dar aquí a cada área de cocina, a cada espacio, los puntos .60, porque él es, es el tamaño en donde una persona puede alcanzar la pared eh, para conectar la, la licuadora, ok, punto .60 y punto .60, y a la puerta de la cocina le vamos a dar punto .90 metros, ¿por qué punto .90 metros? porque, acuérdense que por esa puerta de cocina vamos a entrar, en un momento, vamos a entrar la nevera también vamos a entrar la estufa y posiblemente podemos entrar un lavaplato que se encuentre por aquí por eso es muy importante que la circulación se mantenga entonces con el tema del pasillo en la cocina vamos a tener un pasillo que se maneje para dos personas es muy normal que en la cocina tengamos una persona que esté cocinando en la estufa y otra que esté limpiando aquí en el lavaplato o que entre de repente a la nevera entonces el ancho que debe tener nuestro pasillo. Es fundamental. Cada persona tiene un ancho de 0.55 de ancho. Lo que envía una persona. O que para que puedan transitar dos personas. De una manera bien fluida. En dos direcciones. Entrando y saliendo. Pues entonces tenemos que tener como mínimo. Un ancho de 1.20. Ok. 1.20. Apúntenlo bien. Entonces. Ahora vamos a trabajar con el tema de las puertas. Las puertas van a ser en función al volumen que vayamos a transitar. Por ejemplo, en la puerta principal, que es esta que viene por aquí, normalmente se aglomera todos los visitantes de la casa, más la familia que vive aquí, ¿okay? que eso hace que puedan entrar en un momento ¿okay? y salir. También es importante tomar en cuenta de que, aparte de eso, todas las cosas que van a entrar a la casa desde aquí hasta aquí. El juego de comedor, el juego de sala, el juego de habitación van a entrar normalmente por la puerta principal. Por eso, a la puerta principal le vamos a dar siempre un metro. ¿Ok? De manera que no tengamos problemas después de estar rompiendo eh, ventanas o balcones para poder pasar a la puerta. Luego de eso, a la siguiente puerta, por ejemplo, a las que son en la cocina, le vamos a dar punto 90, porque ya el volumen baja. Ok. A las que son las puertas principales de la habitación. También le vamos a dar punto 90. A las puertas que van a los baños. Le vamos a dar punto 80. Porque ya el tránsito es menor. Y ahí no van a entrar muebles. El lápiz parece que tiene problemas. Y a las a la puertas ya del último de los closets Le vamos a dar punto 60 ok si se fijan vamos a tener puertas de diferentes tipos según el uso no es necesario asignar una puerta de un metro a un baño porque sencillamente no va a funcionar no es necesario asignar una puerta de un metro a un closet porque no va a funcionar ¿Mm? solamente la puerta de un metro se la vamos a dar específicamente a la puerta principal ok Tampoco debe ser al revés, no podemos asignarle una puerta de 80 centímetros a la puerta principal, ni tampoco a la puerta de la cocina, porque entonces no va a entrar una nevera, ni va a entrar tampoco una estufa, ¿ok? Es importante que lo, to que lo tomemos siempre en consideración. En ese sentido también vamos a hablar un poquito del tamaño de las ventanas. La ventana normalmente le vamos a dar un ancho de 1.20 como mínimo. ¿Por qué? Porque 1.20... Podemos tener dos hojas mínimas, ¿mín? mínimas cómodas de punto 60 cada una, y una ventana puede funcionar bien. Ya las ventanas que son eh, eh, doble o triple la manejamos en formato de 60 a punto 80. Depende del tipo de ventana, depende del tipo de uso y depende de la necesidad de circulación de viento. ¿A qué me refiero con eso? Si estamos trabajando un diseño en constancia. Donde el frío es sumamente alto, vamos a trabajar con ventanas más pequeñas. Si estamos trabajando en Punta Cana o en Bábado, donde el calor es sumamente alto, vamos a trabajar con ventanas más grandes. Entonces la idea es que las ventanas se pueden adaptar al lugar. ¿okay? Esto, esto no es una clase de diseño, es solamente un video instructivo que le puede ayudar como de manera informativa a tomar en consideración ciertos detalles. Al momento de hacer las medidas de, uno, de una casa sencilla. Con el tema del parqueo, normalmente un carro, según obras públicas, mide 2. El ancho del parqueo debe ser de 2.5, que es la medida que vamos a tener de ahí, de aquí a aquí, 2.5. Y el largo del parqueo, como tal, le vamos a dar 5 metros. ¿Ok? 5 metros a largo del parqueo. Pero a esos 5 metros hay que. porque no es que, la, no es que el carro mide como tal eh, los 2.5 de alto, sino que el carro abre las puertas, como ustedes se fijan aquí. ¿okay? Y ese espacio para poder circular las personas y entrar a la casa es necesario. También a veces tenemos el tema de un baúl. Entonces ese espacio para poder salir del baúl, la compra del supermercado, entrar a la casa también es necesario. No todos los carros son iguales, tampoco tienen las mismas medidas. Hoy por hoy, el tamaño de un atajo es muchísimo más de ahí. Por eso es bueno diseñar los parqueos un poco más holgados. Cuando digo holgado, es sumar algunos 10 o 20 centímetros. Si Obra Pública está marcando eh, 2.5, podemos asignarle al parqueo 2.6. Okay. Ya el pasillo ¿m? para pasar a la casa debe tener como mínimo un metro, como mínimo, porque ya tenemos un espacio ganado con el, otra, con la, el área del de parqueo. Siguiendo con el patio, aquí hay el patio para que se pueda desarrollar una actividad básica. ¿okay? Si vamos a hacer, por ejemplo, un cumpleaños en el patio, si vamos a hacer un barbecue, si queremos hacer mínimos, tenemos que tener 2 metros por 3 metros para que el área funcione. Ahora vamos a hablar un poquito ya para terminar de las alturas necesarias que debemos tomar en consideración. Normalmente, este tipo de cajas sencillas se adaptan a varios planos, muchas veces buscamos planos en internet y queremos adaptar a ese plano a nuestro terreno tenemos que tomar en consideración y es fundamental el ancho del terreno si, la, si, el te, si nuestro terreno tiene 15 metros pues tenemos que ver cuánto es el ancho del terreno ¿Okay? para que dejemos un espacio para el tema de los linderos ¿sí? que lo va a solicitar obra pública y ya con el apoyo de aquí, de, de la viga, nos podemos apoyar tanto de aquí como de aquí a la casa. Entonces, con el tema de las alturas, vamos a ver algo muy particular. Las casas, los muros de las casas, tienen que tener una altura una altura del nivel de piso terminado al nivel de techo de 2.60, ¿ok? 2.70 del nivel de piso terminado a nivel de techo. Ahora, si el terreno que nos tocó es un terreno inclinado, ya sea hacia arriba o hacia abajo, no importa cómo sea, supongamos que sea hacia, que sea hacia arriba, nosotros vamos a tomar los 2.60 del punto más alto del terreno, o sea, desde aquí es que vamos a contar los 2.60. Me van siguiendo, lo voy a repetir. Si nos tocó un terreno inclinado, por ejemplo, es una elevación de la casa. Nuestro terreno es así. ¿Ok? Y nosotros decimos que la altura de la casa de la persona debe de ir de 2.60. De aquí a aquí. De aquí a aquí. Nosotros vamos a comenzar a hacer ese conteo del punto más alto del terreno. Porque es el punto que va a tener menor inundación. ¿Me va siguiendo? Ok. Entonces. En el tema de las ventanas. La ventana la vamos a colocar a nivel de alféizar. Que es el nivel donde inicia la ventana. Cuando yo hablo del Pacer, es esta parte, esta ventana, por ejemplo, que ustedes ven aquí, que es esta, la de la cocina, la vamos a colocar a una altura de 1.40. Las que son de las salas, ¿eh? la vamos a colocar de 0.30 centímetros a 1 metro. Y la que son de los baños, la vamos a colocar a 1.50. De esa manera vamos a tener toda la altura de la cocina. Las puertas van a tener todas una altura de 2.10 ok, 2.10 para las puertas, vamos a tener también los 2.10 para el tema de los closet de altura y la altura del techo de la marquesina la vamos a manejar a 1 a 260, okay. de manera que si tenemos cualquier material encima del carro lo podamos bajar y subir sin problema, hasta ahí vamos a ver las medidas, recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí en nuestro canal de YouTube y también me pueden inscribir ahora a nuestro WhatsApp. Cuando se suscriban, acuérdense de prender la campanita y nos vemos en el próximo video.